¿Te gusta el café? ¿O como yo, amas el café? ¿Deseas aprender más acerca del café? ¿Crees que el café puede abrir un mundo de posibilidades para ti? Si sí contestaste afirmativamente a alguna de estas preguntas. Te invito a que te quedes pues sé que esto te interesará. del café. Como tú y yo lo sabemos, el mundo del café es fascinante y tiene infinitas posibilidades. No solo permite vivir experiencias de sabor con las bebidas, sino que nos sumerge en un sinfín de vivencias sensoriales mientras nos asombramos con historias detrás de cada preparación. Por esto quiero invitarte a que veas esta gran oportunidad de adentrarte más en los conocimientos acerca de este grandioso tema de la mano de expertos para iniciarte en el mundo del barismo. En mi opinión personal, este curso Barista Principiante es excepcional para quien quiera ampliar más sus conocimientos sobre el mundo del café, su historia y su exquisitez detrás de su aroma y su sabor, lo cual te abrirá grandes oportunidades en el ámbito laboral o, si deseas ir más allá, iniciar tu propio negocio de café o cafetería con una sólida base de conocimientos y tecnicismos que hoy son cada vez más necesarios. Bajo la guía de... Will Mateo Huertas, nuestro barista profesional con más de 10 años de experiencia. Para quien el barismo, más que su profesión, es su vocación. Te enamorarás de este inquietante y delicioso mundo. Desde su historia en sus inicios en Etiopía, pasando por su expansión y distribución mundialmente, hasta convertirse hoy en la segunda bebida más consumida después del agua. Sus procesos desde el molido hasta la taza y la historia detrás de cada preparación. ¿Este curso para ser barista principiante es para ti si... ¿Quieres iniciarte en el mundo del barismo y saber si esta profesión es para ti? ¿Deseas aprender una nueva habilidad para entretener y deleitar a tus amigos y familiares? ¿Deseas empezar una trayectoria nueva, una oportunidad para transformar tu vida? ¿Te encanta el proceso del café y quieres aprender las mejores técnicas para prepararlo? ¿Qué aprenderás en este curso para ser barista principiante? Aprenderás las mejores técnicas de elaboración de cafés clásicos. Lograrás conocer todos los utensilios, la máquina de café y sus funciones. Aprenderás todos los métodos de preparación de café con diferentes cafeteras. Lograrás aprender a crear diseños con la espuma de la leche sobre el café. Aprenderás a preparar cappuccino, afogato, latte, shakerato y muchos tipos más de cafetería italiana caliente y fría podrás deleitar a tus comensales con preparaciones exquisitas. Todo esto te dará, como ya mencionamos antes, un amplio conocimiento y una mejor posibilidad de avanzar en el campo laboral. Como es el caso de uno de nuestros graduados, Aureliano, que nos cuenta que luego de terminar este curso, logró conseguir empleo rápidamente en una cafetería muy reconocida de su ciudad. O el caso de José Miguel, el cual ahora deleita a sus familiares y amigos con deliciosas preparaciones. Si tú también crees que estás preparado para iniciar en este místico mundo y puedas lograr obtener un buen puesto laboral o deleitar a tus amigos y familiares, o incluso abrir tu propia cafetería, te invito para que en la descripción aquí abajo le des clic al link que aparece en la tercera línea y nos vemos allá. Por cierto, al adquirir este curso, también tendrás un bonus especial, el cual será enviado directamente a tu correo y así afianzar más tus conocimientos. Tan solo debes enviar el comprobante de tu adquisición a este correo en la descripción. Te deseo un feliz aprendizaje y bienvenido a ampliar tu visión de este gran mundo.